Por unanimidad la Asamblea Legislativa de Pando aprobó recursos económicos que serán destinados al proyecto de agua potable. Tanto el gobierno nacional, departamental y municipal son quienes aportarán a este proyecto. Hemos aprobado 35 millones que es en beneficio del de, de agua potable para toda la población de Cobija, digamos, ¿no? que estamos entre el, el gobierno departamental a el gobierno central y también el gobierno municipal de Covía. Entonces, eso nosotros hemos aprobado para que eh, siga avanzando el tema del proyecto de servicio básico acá en Covía, que es en este caso el tema de agua potable. ¿no? Después de varios años, los covigeños podrán contar con agua potable las 24 horas. La verdad es que de, eh, muchos de los que vivimos acá conocemos el sistema, cómo funciona el tema de agua potable, y ya con esto va a mejorar. Y... Muchísimo, el sistema ya va, va a tener una mejoría total, vamos a decir, en el tema de lo que es el agua potable. no Entonces, se va a ir acabando esos problemitas que hay, ya va a ser un, una solución para este pueblo. Entonces, algo satisfactorio para todos nosotros, los andinos y los que vivimos acá en esta ciudad de Coria.